Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, este va a ser el último de esta semana y el último video también sobre el tema de el propósito. Eh, como siempre comento, mi propósito en estos videos, en estos posteos, en estas publicaciones, en redes sociales y en patreon.com barra coaching con Hugo, que también pueden encontrar más contenidos ahí. Eh, mi propósito en esto son dos. Uno, por un lado, es acercar la disciplina del coaching, acercar la metodología del coaching como forma de trabajo como forma de gestionar los cambios y las mejoras en las personas y por otro lado, que estos videos, estos contenidos en la medida de mis posibilidades y en la medida de tus posibilidades sirvan para que todos, todo, yo, todas las personas podamos tener mejores niveles de bienestar digamos que si estos videos y si lo que escuchas, lo que, lo que ves acá te sirven para que vos puedas por vos misma, por vos mismo, gestionar tus propios recursos. Genial, sería como el propósito cumplido. Y si no es así, pedí ayuda, pedí eh, una amiga, un amigo. Si querés un profesional, lo puedes pedir, puedes pedir, no sé, coaching, puedes pedir, no sé, terapia, lo que vos necesites o lo que vos consideres que necesites. Claro. Ahora sí, puntualmente, tema a propósito, último último posteo, último video sobre esto, hacer un resumen, eh, el primer video fue un poco la definición para que podamos ambos, vos y yo, estar hablando sobre, lo, sobre el mismo concepto, por otro lado era para qué te sirve, por qué lo tenés, por qué no lo tenés, para qué tendrías uno y para qué no tendrías uno, eh, también la emocionalidad, digamos, cómo las emociones que son como más primarias, ¿no? es como nuestra primera si se quiere, nuestra primer reacción ante algo, ante un suceso, ante algo que vos quieras incluso hasta lograr y planear, lo primero que tenés es la emoción, y, y cómo la emoción también juega un rol fundamental, tanto en, en esto de la determinación, el objetivo planteado, o el objetivo que vas a plantear, la, el planeamiento de esto, eh, también esto de, cómo tener y no tener, o para qué tener uno y para qué no tener un objetivo o un propósito. Emocionalmente vivís diferente, tu día a día es diferente, eh, y esto cambia, por supuesto, también, porque es una relación como un ida y vuelta. ¿no? Digamos, la emoción, por un lado, te cambia a vos como persona, digamos, en tu emocionalidad cambia en tus formas de reaccionar de accionar de pensar de planear de contestar de hablar de escuchar incluso y esto claramente influye impacta en los propósitos o en el propósito que tengas entonces el video de hoy sería va a ser sobre desde yo siempre digo lo mismo y lo quiero mencionar nuevamente es desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional tanto como coach como mentor coach y, Hoy es, ok, tenés el propósito. Digamos, está alineado con tus valores, tenés la motivación para hacerlo. Eh, encontraste este, este por qué lo harías o por qué no lo harías, o el para qué lo harías o para qué no lo harías. Y ahora es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Yo creo que también lo había mencionado en un video, esto de que en una conversación de coaching, en una conversación con un coach, eh, sirve también para aclarar un poco ese, ese camino en el que iniciaste la conversación de coaching Digamos, cuando uno comienza la conversación, por lo general y esto vuelvo lo mismo, ¿no? desde mi experiencia profesional, sí, ahora eh, comienza con, si se quiere, mayores niveles de confusión, con menos claridad eh, con cosas no tan definidas o con muchas opciones sin saber cuál tomar o cuál elegir o cuál hacer entonces hay como, yo lo, creo que lo puse como en un camino con neblina, ¿no? Y, y en este camino con neblina uno puede caminar, pero no es lo mismo caminar en un camino con neblina, donde literalmente no sabes dónde estás pisando, a que ese camino sea un poco más claro, ¿no? Digamos que tu ambiente, tu contexto, tu entorno sea más claro, con lo cual tu forma de caminar va a ser totalmente diferente. Y esto tiene que ver con el que, que vas a hacer ahora, ¿no? Digo, Podés tener el concepto de tu propósito eh, si se quiere los detalles de tu propósito lo tenés más claro y ahora como paso siguiente es qué vas a hacer con esto qué vas a hacer con esta claridad a la, a la cual llegaste qué vas a hacer con eh, todo este trabajo, todo este tiempo, todo este esfuerzo y esta dedicación que vos hiciste que vos te tomaste que vos pusiste en función de aclarar el propósito, aclarar tu propósito aclarar el para qué sí, para qué no, por qué sí, por qué no, qué tan, eh, tanto interfiere o no tu emoción en este propósito, o al revés, qué tanto el propósito interfiere, interfiere en tu emoción. Entonces, cuando tengas todo eso claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tenés pensado? ¿Qué ves a futuro con ese propósito? ¿Qué, ¿De qué manera vas a poner en práctica, aquello que vos tengas a mano, tus conocimientos, tus, nosotros llamamos herramientas, pero pueden ser tus recursos, desde el financiero hasta un recurso lógico, cognitivo, algo que vos sepas que hayas aprendido, que hayas estudiado, digamos. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, que ya tenés una claridad que antes no tenías en referencia al propósito? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora con todo ese tiempo que tenés por delante? ¿Sí? Que puede ser dependiendo también de para cuándo hayas planeado tu propósito, ¿no? Cumplir con tu propósito. Puedes hacer un plan de, o sea, el propósito puede ser algo que vos planeaste de acá a cuatro meses. Como puede ser un propósito que se va a cumplir dentro de cinco años. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa claridad? ¿Cómo vas a poder aprovechar al máximo, digamos, sacar el mayor provecho? a la claridad que hoy tenés en referencia a ese propósito y a tus, incluso hasta tus emociones o tu emoción eh, con este propósito. Y esto también es, eh, si se quiere, muy importante, o importante por lo menos, ¿por qué? Porque si no, el propósito queda solamente en un pensamiento, queda solamente como forma, si se quiere, más clara, incluso, de un sueño, de, de un objetivo. Y en coaching, los coaches, todos los coaches, yo, eh, estamos enfocados, aparte de que la conversación en sí misma tenga un propósito para nuestro cliente o para nuestra clienta, es que en esa conversación también haya un resultado. Y cuando digo resultado, esto significa que en ese plan, en esa planeación sobre cómo cumplir tu propósito, cuándo cumplir tu propósito, incluso hasta con quién vas a cumplir tu propósito, también tiene que haber, en la medida de tus posibilidades, eh, un resultado esperado. Ahora, lo que está bueno es que una vez que vos hayas aclarado todos estos conceptos del propósito tuyo, está bueno que eh, esta claridad que hoy tenés la pongas en marcha, digamos, la pongas en funcionamiento, la pongas... En función de el resultado, de un resultado o varios incluso. Otra cosa que también a veces pasa es que en, puede ser en, en, en la mente de la persona, de, nuestro, de mi cliente, que también me, me ha sucedido, es el propósito es a largo plazo, por ejemplo, y el resultado para su mirada, para su forma de pensar, para su estructura, hasta emocional, es grande Y lo siente, lo ve, lo percibe, lo piensa y lo reflexiona como grande o como muy grande incluso. Porque posiblemente quiera soñar en grande y eso está genial. Que también viste que hay como una tendencia también a soñar en grande. Siempre pensan positivo y soñan grande. Está muy bien, es, eh, es muy motivador, es muy motivante el, el pensar en grande y, y esto hace que también al ser un desafío grande, más allá de tus, de tus expectativas o más allá incluso de tu capacidad de gestión para lograrlo, también puede pasar, y esto es como un arma de doble filo si se quiere, no eh, porque por un lado te ayuda a motivarte, el proyecto es muy grande, el propósito es muy grande, esa sensación de lograrlo es, eh, te, te llena el alma, pero también ese tamaño de resultado también te puede jugar en contra, ¿por qué? Porque si en el medio del camino, en el medio de en todo ese proceso que vas a estar viviendo para poder lograr ese resultado final, eh, lo ideal, y digo lo ideal desde vuelvo a lo mismo, ¿no? desde mi experiencia personal como mi experiencia profesional, es que aparte de ese último resultado o ese resultado final que esté acorde al propósito o que el propósito mismo sea el resultado, lo ideal es que. En el medio de ese proceso, en el medio de ese camino, haya también, si se quiere, pequeños propósitos o pequeños objetivos. O oh, Digo pequeños porque tiene que ser en relación al, al final, ¿no? Digo, es más pequeño que el final. Para hablar correctamente sería entonces un propósito más chico, un objetivo más chico, más pequeño, más alcanzable, más sencillo, más simple, más fácil para vos. ¿Para qué te serviría esto? Vos decís, uh, oh, ok, mira dice, si vos me decís, ya tengo que planear un propósito. Mi propósito es muy grande y eso me supermotiva motiva para ponerme a trabajar y ponerme a hacer todo lo que necesito para lograrlo. ¿Para qué me voy a poner otro propósito en el medio? ¿Para qué me voy a poner otro objetivo en el medio? Si encima es más chico de lo que yo quiero. Y esto, aunque hoy posiblemente no lo pienses, puede pasar, porque a todos nos ha pasado en algún momento que te desmotivas o estás cansada o cansado, o tenés alguna otra, lo que hablábamos, lo que hablaba en el video anterior, tenés una, una urgencia, una necesidad que hace que te desenfoques de eso. Entonces, los propósitos más chicos, los objetivos más chicos, más simple y sencillo de implementarlo y de alcanzarlo, ¿para qué te va a servir? Para que vos puedas hacer, es como caminar. Es más sencillo, mucho hasta incluso hasta mucho menos doloroso, mucho menos peligroso caminar por ejemplo 100 metros de a un paso que dar un solo salto de 0 a 100 suponiendo que uno pueda saltar, no sería mi caso, digo, pero suponete que uno pudiese saltar 100 metros ¿qué es más fácil? que vos lo vayas caminando o corriendo incluso puedo decir no, digamos, independientemente de la velocidad, digamos, pero es más sencillo caminar paso a paso hasta, hasta lograr Digamos, completar esos 100 metros que al final, o sea, a los 100 metros vos tenés tu premio, digamos, tu propósito, tu objetivo, tu resultado. ¿Qué es más sencillo? ¿Caminar paso a paso? O desde el punto inicial en donde estás hoy, en este momento, dar un solo salto hasta el punto final, a ese, hacia ese objetivo, hacia ese resultado, hacia ese propósito que vos planeaste o que tenés en mente, que pensaste, que le aclaraste, que estás segura. Seguro que lo querés lograr. Ahora, es más sencillo dar paso a paso. Ahora, cuando vos haces el primer paso, eh, lo que te va a servir es para saber ya por lo menos que saliste del punto cero. O sea, el punto inicial ya no estás más en el punto inicial. Y por otro lado, ya conseguiste tu primer paso. Ya estás en un lugar diferente. Y desde ese lugar diferente también tenés una perspectiva diferente, una mirada diferente, una forma de pensar diferente sobre ese objetivo final de los 100 metros. Lo ideal en esos casos es que vos también te plantees, pienses, reflexiones sobre qué objetivos o qué propósitos eh, puedes tener en el medio del camino. ¿Para qué? Para ayudarte, para sostenerte. Ahora, en, la, en tu propósito real, digamos, en tu vida real, Pensalo de esa forma, pensalo como que, ok, es más fácil dar un salto y encima que como vengo con un envión, vengo con una velocidad y vengo con un ímpetu, con una motivación muy grande, también hace que pueda perder el equilibrio. ¿Qué preferís? Ir paso a paso. De última, si querés vos, podés ir regulando la velocidad. ¿Querés llegar equilibrada o equilibrado al punto final, querés lograr ese propósito más equilibrado o menos equilibrado, y esto es clave también, porque de esta forma también te va a servir para motivarte, también te va a servir para sostenerte en el paso a paso, para que cada movimiento que vos haces, cada acción, sea más estable, más equilibrada, más equilibrada, emocionalmente incluso más sano, más sana para vos, porque también te vas a hacer sentir mejor. Con esto quiero cerrar, era como hacer un resumen de lo anterior que lo dije al principio, y esto final, para que si tu propósito es muy grande, desde tu perspectiva, no muy grande, hagas como pequeños pasos previos, que no... Que, que no sea solamente ese propósito y te plantees propósitos más chicos, más pequeños, más fáciles, más simples de alcanzar. Y eso va a hacer que vos encuentres todo el tiempo motivación. Encuentres todo el tiempo ganas y energía para seguir caminando y acercándote a ese propósito final. Así que espero que te sirva y nos estaremos viendo seguramente la semana que viene. Chao, hasta luego.